Me dijo, Adelita ya se fue, Kike, ¿verdad? ver, dame, para donde vos, le digo yo, no, le digo, no se fue, le digo, anda trabajando, pero no me dijo nada, nunca me dijo que se iba, tal vez porque sabe que yo no lo iba a dejar que se fuera, porque yo ya sabía que, que era un camino muy peligroso ahí, perdí, eh a mi hermano Mauricio Francisco Suazo Mejía. Era el hermano número siete de la familia. Yo fui una de las primeras que recibió la noticia, lo que había pasado en Cadereita. Ellos se fueron en la segunda semana de abril. Yo le había contado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 de riesgo, de violencia, de pobreza, es más bien la violación a un derecho. México es lindo y querido, muy, muy bonito. Pero también es un camino demasiado arriesgado. que Quieras o no, tenemos que, que, que pasarlo, pues ¿verdad? Porque todos los emigrantes los pasamos por lo mismo. Nosotros no somos unos delincuentes, pero nos dan una persecución tremenda como que, so, como que fuéramos unos animales salvajes. Los migrantes eh, constituían ya un, un, un problema fundamental para el Estado mismo de Honduras, eh, que es el principal responsable de que esa migración irregular exista. Porque con, es un país expulsor, es un, un país que viola los derechos humanos al no asegurarles condiciones básicas de vida que permitan a una persona saber que tiene un proyecto de vida donde se va a respetar su dignidad y de su familia y que tiene esperanzas de prosperar. Y somos corresponsables. País expulsor, países de tránsito y países de destino. Hay una mayor securitización e incluso militarización de las fronteras y todo este endurecimiento lo que está generando en muchos casos es que las personas más vulnerables, que suelen ser las que tienen que optar por rutas irregulares o por mecanismos de migración irregular, tengan que tomar cada vez rutas más riesgosas.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 del crimen, esto no es un, un ataque contra la población civil, que eso es muy importante recalcarlo. Bueno, yo creo que uno de los casos más tristes que, que yo he acompañado es el caso de los familiares eh, víctimas de la masacre de Cadereita. Y ellos to han tocado la puerta de la Dirección consular de Relaciones Exteriores en múltiples ocasiones, nunca fueron oídos. Caderita fue muy más fuerte porque ya habíamos acompañado a las familias de un proceso psicosocial y habíamos sentido el dolor de esta familia, una lucha por justicia y por verdad. Nadie les daba respuesta y que eso hacía doler mucho más, ¿verdad? Saber que su hijo o su hija eh, fue decaptado. Habíamos ido a la Cancillería, y ahí nos agarraron los papeles y todo, pero no nos dieron ninguna esperanza. Y ya como al mes parece de habernos hecho los exámenes, vinieron los antropólogos argentinos, y ya nos tomaron muestra y todo, entonces ya ahí sí ya tuvimos un poquito de esperanza. Pero siempre con la esperanza de que no fueran ellos. Ya en diciembre nos llamaron y, y sí. Nos dieron esa triste noticia que no queríamos escuchar. Bueno, las violaciones de derechos humanos como la tortura como las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, suponen experiencias traumáticas que rompen de alguna manera el sentido de continuidad de la vida de la gente y suponen además de un enorme impacto psicológico, también tienen, están asociadas a un estigma moral, ¿no? porque en general a la víctima se le acusa, se justifica la agresión, eh, se minimizan los hechos o no se reconoce los hechos, ¿no? todo eso deja además del dolor y el impacto su, eh, sufrido, deja también una ausencia de reconocimiento. La región está enfrentando una criminalidad transnacional. Y que evidentemente las medidas que se requieren tomar por parte de los gobiernos deben de ser transnacionales. Ya no es suficiente tomar medidas nada más nacionales por lo mismo, porque la criminalidad es transnacional. Pues el mecanismo transnacional de justicia es pues, la reparación a las víctimas, eh, la búsqueda en vida y sobre todo pues, la justicia. Que se haga justicia y que se castigue a los culpables, porque tiene que haber un culpable, los, los migrantes. Eh, no desaparecen por, por desaparecer, son desaparecidos. Entonces que existe ese mecanismo de búsqueda y de reparación a las víctimas y el acceso a la verdad y a la justicia. Estamos promocionando ya hace varios años la formación de un sistema regional forense para migrantes eh, desaparecidos y restos no identificados. ¿no? Vemos la parte forense como una de las partes del aparato regional de justicia o el mecanismo regional de justicia este, que, que está promocionando e intentando crear la Fundación para la Justicia. ¿Qué entiendo yo por el mecanismo transnacional? Es el conjunto de acciones del Estado mexicano que permita a las familias de personas migrantes que se encuentran en otro país, acceder a la búsqueda, investigación, verdad y reparación integral desde donde se encuentren. El ex procurador Jesús Murillo Caram se comprometió con las víctimas a ampliar la comisión forense hasta la ruta migratoria, más allá de los tres casos resueltos, apoyar el mecanismo transnacional de búsqueda e investigación y la participación de expertos internacionales para revisar casos y proponer diligencias de búsqueda e investigación. Se ha planteado aquí la posibilidad de crear un mecanismo transnacional de acceso a la justicia, que este mecanismo debería garantizar la búsqueda de las personas migrantes desaparecidas y, en caso de hallarse restos, su identificación y restitución, el relevamiento de información ante mortem y su integración a la base de datos ante mortem post mortem. ...y que los allegados de las personas desaparecidas, independientemente del lugar en el que residan... ...tengan la posibilidad efectiva de obtener información y participar de las investigaciones... ...y búsqueda de las personas desaparecidas. Reiterar el compromiso de la Procuraduría General de la República... ...para inclusive ampliar el alcance del mecanismo y mantener las buenas prácticas de la Comisión Forense... Estamos esperando que las reuniones que ya se han iniciado por parte de la Fundación con la Procuraduría y que están ahora en curso, terminen a la brevedad posible para que se presente el primer borrador o la primera intención de ese convenio. Lo estamos esperando desde la Procuraduría y estamos nada más atentos a que se pueda presentar para poderlo firmar. Que dice que tiene dos, tres días caminando... Lo hacen, cuáles son los puntos de operativos, dónde Nosotros como organización lo que no queremos es que la persona afectada, el familiar que anda en búsqueda de, de, de su ser querido, no venga hasta acá. ¿Por qué razón? Porque no tiene los medios. Hay personas que no tienen un trabajo, no tienen la facilidad de conseguir dinero para viajar. La comisión ve como un desafío a la hora de implementar soluciones, que se entienda que los migrantes tienen derechos, que son sujetos de derechos, y que no sean políticas punitivas. Lo que digo es que el tamaño del desafío es mucho mayor al tamaño de la respuesta. El tamaño del drama humano es mayor. Lo que sufren los migrantes, las migrantes, es de tal magnitud que tenemos que tener una respuesta más acorde, más digna, más fuerte, más seria, más estructural.